Baranda. Puta ma. Qué fácil. Cuidado, que donde ves, liado, que trolos. Te mueres puto. Me tiro aquí Ay, joder, Te flasheo, Te fías con o sea, un cuchillo, ¿no? Ah. Murió pega el infeliz. ¿Qué pega el infeliz Bora, bora Buenísima uh. Andamos en moto muchacho Nueva no asistencia Muerto Es B Ah, ah, ah Vamos, Opa, opa, opa, opa ¿Qué le pasó a Santino? Yo no quiero más asistencia, ahora quiere Chris Está sediento de sangre No de cara Santino no, le agarré todo, que man. Están los tres últimos medios. Opa! Que yo una cara, que yo. No, no, no, no, no. Nah, cachi, te hubieras quedado defecado, boludo. Entonces no veíamos lo malo que sos. Tengo bomba. Y me ha Ah, Me casieron, boludo. Muy bien ratas. Pasó jungle. Ay, me roban todo. Me roban, me dicen. Flaco, la 10 rondas yo te di con una 10 disparando al mataste a uno, más, uno más, no Uy, uh, se comió un... Sandwich, <risa> Sandwich, Sandwich, matalo cuando me Ah, otro, caverna. Caverna, el último. Tiene bomba así que puede retar bueno, Tapete. Ayuda. Bot? Estoy solo. En... No, no, no, tal? no, no, no, no, no, no, no, no, Venga nada, corta, venga nada Ah, lo voy a atasear Ve Yo me quedo en medio, yo me quedo en medio No, baranda No creo nada Acá en medio toda la bomba Si, sí, están en los oscuro bajo, medio Oscuro no, bajo, no. medio Medio Quedan no. roto increíble en medio, los dos en medio están en medio ya le de el de coso de fondo arrollado cu. ¿Qué hizo el chavo molero listo? estuvo dando vuelta <risas> La podamos calecita Guarda <risas> <Por errisa> medio Paso fondo Murió a fondo no! ¡Pure abajo! ¡Ay! ¿Qué es el Bueno, se tojé, la ganaste vos, la ganaste vos, se 2 g Fue tuya la partida Sí, bastante rara Rara tengo la verde